pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo, «Aquel sobre quien veas que baje y se pose el Espíritu Santo es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo». Pues bien, yo lo vi. Y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Juan Bautista ha afirmado que él no era el Mesías. Ahora nos revela que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él es el Hijo de Dios. Todos los evangelios dan una respuesta a, la pregun a las preguntas que se hacían los primeros cristianos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nos aporta? ¿Cómo expresar hoy en un modo comprensible que Jesús es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios? La primera expresión, este es el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, resume el sentido de la misión de Jesús. ¿Pero qué es el pecado? Es cuando el hombre se pone en lugar de Dios. ¿Quiere ser dueño de su destino? ¿Es negar depender de quien lo creó? cortando la relación que lo une con Dios, relación que no solo era de dependencia, sino también de amistad. El pecado es ponerse como centro de su vida, y en esto viene el mal. ¿Cómo viene Jesús a librarnos del pecado? Jesús escoge el camino del servicio, de la humildad, de la entrega. Jesús les hace descubrir los hombres la vida verdadera, el camino que para ser hombres auténticos, como vivir en fraternidad y reconciliados, un camino que lo llevó a entregar su vida a todos los hombres. Jesús es el Cordero de Dios por ser el don total a la humanidad, porque murió a la hora en que se inmolaba a los corderos en el templo, según prescribía la ley, en recuerdo del comienzo de la salida de él del pueblo de Israel. La sangre de los corderos liberó entonces al pueblo elegido de la muerte en la décima plaga. Juan el Bautista completa su testimonio diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, porque el Padre lo ha entregado comunicándole su espíritu. Su misión consiste en comunicar a los hombres la vida divina que Él posee en plenitud para que todos podamos realizar en nosotros ese proyecto. Jesús es el hombre que ha de vivir plenamente el amor y la verdad de Dios. Él ahora nos invita a participar de este amor y vida plena que nos da Dios. Nosotros podemos ser hombres en plenitud siguiéndolo a Él. Y esta es la redención, la liberación, la salvación de Dios. Y quien se ha liberado ayuda a realizar y liberar a los demás. El testimonio de Juan Bautista nos hace saber que en Jesús se encuentra la verdadera vida, que imitando su ejemplo podemos liberarnos de toda opresión y ser plenamente libres. Que el Señor los bendiga.